Existe un brote de viruela del mono en países donde no se había encontrado afectados de esta enfermedad. En julio del 2022, la OMS declaró el brote de viruela del mono como emergencia de salud pública de importancia internacional. La viruela del mono, también conocida como viruela símica, es una zoonosis, es decir una enfermedad que es transmitida a través del contacto con animales, por lo general roedores y primates, en zonas endémicas de esta enfermedad, que son África Central y Occidental. También se transmite por contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada o por contacto con objetos contaminados por estos fluidos. También existe la posibilidad de contagio por las gotas respiratorias en contactos prolongados y estrechos es una enfermedad vírica que produce fiebre, cansancio, inflamación de los ganglios linfáticos, lesiones de tipo pústulas en la piel y en algunos casos lesiones oculares y de forma rara y más grave problemas respiratorios. Los síntomas pueden durar de dos semanas a un mes. Las lesiones suelen desaparecer por sí solas. Empiezan como lesiones en la piel similares a granitos que luego se llenan de líquido. Algunas se abren, luego se hacen costras en estas lesiones y acaban por caer. El tratamiento es sintomático, es decir, se tratan los síntomas que esta enfermedad puede ocasionar, incluyendo fiebre, dolor de cabeza, agotamiento, picor o dolor en las lesiones. Se deben evitar rascar estas lesiones y están recomendados los tratamientos farmacológicos para evitar este rascado. A principios del año 2022 se aprobó un medicamento antivírico específico para la viruela del mono que aún se está evaluando. El periodo de incubación de esta enfermedad varía entre los 5 a 21 días y la persona puede contagiar desde el inicio de los síntomas. La persona afectada contagia hasta que las lesiones se cubran de costras y estas costras se hayan caído, dejando la piel sin lesión. El contagio entre personas sucede con un contacto estrecho, incluyendo el sexual, con una persona contagiada. Requiere de un contacto directo para contagiarse. Los más pequeños y las personas inmunodeprimidas son especialmente vulnerables a esta enfermedad. Las personas vacunadas de viruela tienen una protección ante esta enfermedad, pero esta vacuna se dejó de administrar en los años 80, año en que se declaró viruela enfermedad erradicada, por lo que la población más joven no está vacunada. La vacunación no te otorga inmunidad total, por lo que debemos seguir protegiéndonos ante ella.